<risas> ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Yadira. Para los que no me conocen, este es otro video para mi canal de YouTube. Y bueno, este video va a ser de qué cosas tengo en mi bolso. En, en esta ocasión voy a estar enseñándoles lo que es mi bolsa. Y bueno, pues voy a estar abriendo mi bolsa. Les voy a estar enseñando qué cosas tengo dentro de ella. Y bueno, espero que este video les parezca entretenido e interesante y bueno, pues vamos a comenzar. Para hacer este video eh, no, no saqué ni coloqué cosas de mi bolsa, simplemente así como se las voy a enseñar es así como, como siempre cargo mi bolsa. La verdad es que no, no limpio mi bolsa. Entonces, pues eso no, no está padre, no está padre decir que no limpio mi bolsa. Por lo general, solamente la agarro y meto cosas y meto y meto y nunca saco. Entonces, pues mi bolsa está muy llena de, de cosas que, no, que tal vez ya no me sirven. Por lo general, esta es la bolsa que siempre utilizo. Obviamente ya está muy maltratada porque siempre la uso diario, eh, a menos que vaya como a trabajar o, o que vaya a alguna fiesta, pues entonces ya uso otro tipo de bolsa. Pero este para salir o, o para estar de diario, para salir de diario, eh, siempre utilizo esta bolsa. Esta bolsa es de piel y bueno, pues es la que más utilizo ok pues bueno eh, voy a empezar con algo que siempre procuro llevar que es mi peine este peine um, pues casi siempre lo cargo a todos lados eh, porque no me gusta como, como llegar a un lugar y, y estar despeinada entonces por lo general esto es algo que, que siempre cargo Después, eh, siempre cargo un labial, en este caso tengo tres labial, bueno, dos labiales y un labello, que este es mi favorito. Eh, este labial eh, es de un color bonito, es de Maybelline, como lo pueden ver en la pantalla. Este también creo que es de Maybelline, pero es en este color. Y por lo general, siempre cargo labiales. Por lo mismo, que, que me gusta llegar a un lugar y estar presentable, entonces eh, siempre cargo cosas con, que, con las que me pueda arreglar. Incluso debería de cargar una cosmetiquera pequeña, pero, pero pues no lo hago por desidia o, o no sé por qué, pero no lo hago. Y bueno, pues este labello como ya les había enseñado en otro video. Y eh, cargo este monedero, no me gusta cargar cartera porque la cartera ocupa más espacio y a mí por lo general me gusta llevar bolsas pequeñas. Entonces siempre estoy cargando pues, pues un monedero y dentro de este monedero pues obviamente tengo dinero y tengo varias tarjetas que, que algunas utilizo y otras ya no utilizo. Ok, entonces pues cargo varias tarjetas, cargo mi, mi credencial de lector y bueno, eso es lo que cargo en mi monedero. También en mi monedero cargo siempre así como muchos tickets, pero pues sí debería de tirarlos porque, porque ya no me sirven de nada. Así como, como este tipo de tickets, así y bueno, pues ese es mi monedero, cargo también mis llaves, que son las llaves de mi casa, o pues sí, son las llaves de mi casa, y mi llavero que es una, que es una concha. Y bueno, también encontré un lapicero rosa, y encontré este labial que está como muy maltratado, pero pues a veces todavía lo utilizo. Y sí, tengo labiales por todas partes. Tengo labiales en esta bolsa, tengo labiales en otra bolsa, tengo labiales en otra parte. Entonces, pues sí debería organizarme un poquito. <risas> y bueno, lo que les voy a enseñar ahorita, bueno, pues creo que en este canal la mayoría somos mujeres y creo que todas las mujeres cargamos algo así que es como pues una toalla para estar prevenidas porque nunca sabes cuándo va cuando la vas a ocupar o cuándo alguien más la vaya a ocupar entonces pues es muy importante cargarla <risa> um, y después tengo y después tengo muchos papeles así como papeles de baño porque pues yo siempre tengo la nariz muy congestionada entonces si no cargo kleenex cargo papel o pues también me sirve cuando voy a un baño público y no hay papel entonces pues también está padre ¿no? <risa> okay. um, ¿Qué más? Oh, Encontré esto este es un estuche para pupilentes. Este es un estuche que venía junto con una cajita de líquido para poner los pupilentes. Entonces, pues aquí dejé el estuche y no lo saqué y no está usado. Entonces, lo voy a guardar en otra parte. Y ni siquiera me acordaba que lo tenía aquí. Entonces, pues, pues bueno, eso es lo que tengo. Tengo... Um... Tengo este... Ah, esta es la nota de, de venta de líquido para los que les acabo de, de decir. Y como este papel tengo muchos otros, por eso les digo que, que no sigan mi mal ejemplo y que ustedes sí, pues sí limpien su bolsa porque la mía está demasiado sucia. Y bueno, este papel es de... Oh, ya. Este papel es una recopilación de varios versículos de la Biblia Es un, es un papel que nos dieron en la iglesia donde, donde mi familia y yo vamos Y pues dice, dice, como, dice cosas como Y es mi deseo gastar mi amor en ti simplemente porque tú eres mi hijo y yo tu padre Primera de Juan 3.1 y bueno, como este versículo hay muchos, y bueno, parece que nunca lo guardé en el lugar adecuado. Um, esto es... Ah, Esta es una hoja que yo le pedí a una alumna que escribiera acerca de la clase de inglés. Yo, yo trabajo como maestra de inglés y le pedí a una alumna que me escribiera qué le parecía la clase de inglés. Y bueno, pues esto fue lo que, lo que escribió y no lo he leído todavía. <risa> um... Esto... es una receta, es una receta pero, ah ya me acordé, esta es una receta de, de un medicamento de, de una gripa que no se me quitaba, tenía una infección muy fuerte, entonces tuve que ir con un médico y después fui con este y con este fue el que me curó, se llama doctor Fermín y bueno pues... Esta es la receta que, que él me dio en su momento. También ya debería tirarla, pero no lo he hecho. No sé por qué. Ay, <ríe> oh, Dios mío. Ah, ya. Este es un papel. Este es un papel con afirmaciones. Últimamente he estado viendo videos acerca de la ley de la atracción. Mmm la verdad no sé si funciona o no porque pues no sé necesitaría como ponerlo en práctica pero estas son, una, son unas afirmaciones que hice porque estuve, estuve viendo unos videos en youtube acerca de la ley de la atracción y de que a varias chicas les ha funcionado es que, y funciona algo así como que eh, digamos tú quieres tener algo no entonces en una hoja de papel o en una libreta destinada específicamente a eso Tú, eh, tú escribes como una oración que sea afirmando lo que tú quieres. Entonces, este, pues ya, ¿no? Se supone que lo tienes que escribir mínimo 10 veces al día y tienes que actuar como si ya lo tuvieras y supuestamente se manifiesta lo que, lo que, lo que escribiste. Entonces, pues yo nada más lo hice un par de veces y la verdad... Es que lo que yo escribí que se manifestara no se manifestó. Entonces, pues ustedes vean si, si quieren como, como entrarle a eso, ¿no? Y bueno, esta es una hoja que ella también debería de tirar. Ok. Um... Entonces acabo de encontrar algo un poquito más interesante, que es, este es un boleto de cine, pero ya ni siquiera me acuerdo, ah ya me acordé, este es un boleto, de... este es un boleto de cine que fui hace como dos semanas. Y este fue el boleto para ir a ver la película de los Avengers. La vi en 3D y me costó $77 pesos un boleto individual. Okay. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, tengo otra cosa. cuando llevé a mi perrito Miki a, a vacunar contra la rabia lo llevé aquí a mi pueblo a la parte de lo que es la Alameda y bueno pues ya le aplicaron la vacuna y me dieron este certificado que es un chihuahueño este... y bueno pues todos sus datos y de hecho ustedes ya conocen a mi chihuahueño bueno, para los que han visto mis, mis videos, yo hice un video de cómo, de cómo baño a mi perrito y, y bueno, pues ese es Miki, ese es mi, mi chihuahueño y a ese fue al que llevé a vacuna. Eh, también encontré dos ligas para el cabello. Estas ligas andan por donde sea. Entonces, ahorita, bueno, estas son transparentes. Y son las únicas ligas que tengo, pero como me pinté el cabello de rojo, pues seguramente voy a comprar unas ligas que sean rojas. Oh, ok, abrí esta bolsa, la bolsa que está aquí enfrente. Pero tengo muchísimas cosas ahí en esa bolsa. Ok, lo primero que encontré, porque no les voy a esconder absolutamente nada, eh, pues fue dinero esto también tendría que tenerlo en un lugar eh, esto también tendría que tenerlo en un lugar mejor guardado porque aquí en la bolsa pues cualquiera me la puede arrebatar pero pues encontré dinero um, también encontré encontré más papel encontré encontré una tarjeta de un oftalmólogo porque fui a preguntar acerca de la cirugía láser para la miopía. Y bueno, pues me dieron una tarjeta. Este... <risa> tengo más tickets del banco. Um... Uf, tengo... Tengo otra tarjeta del banco. Y este boleto es un boleto de un camión. ¿Y qué más tengo? Pues, um, tengo más afirmaciones que no se las voy a leer. Um, tengo... Ok, paciencia, paciencia... Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh Ok Tengo otro ticket Del banco Uff, debería de tirar Todos estos tickets del banco Ok, tengo Ok um, Y tengo tengo un correo electrónico que me dio una maestra ok esto es de la bolsa de enfrente ahora vamos a ver si tengo algo en la bolsa de atrás que es la de aquí um, ok entonces eh, vamos a abrirla y lo primero que encuentro lo primero que encuentro es una pastilla y si mal no recuerdo esta pastilla era o es una pastilla para el dolor pero pues la verdad es que como ya está toda sucia la verdad es que ya ni siquiera me la tomaría o bueno solamente si estuviera en una situación extrema. Eh, tengo otra liguita para el cabello y tengo más papeles. Ok, tengo esta tarjeta que es una tarjeta de control de peso y nutrición. La verdad no me acuerdo dónde me la dieron. En esta otra tarjeta que es como para cremas de Yves Rocher. No sé cómo se pronuncia, pero pues aquí está. Tengo... <risas> Tengo estos dulces que al, parecer, que al parecer me los dieron en un sushi. Nunca los. Nunca los probé. Y bueno, pues. Este. ¡Ah, ya! Este es una. igual este es otro papel de la, de la iglesia donde voy. Eh, de un papelito que en la parte de atrás nos escribió otra persona para, para que oráramos por esa persona. O sea, es decir una persona escribió eh, por las cosas por las que teníamos que orar y después nos dieron este papelito para que oráramos por, por esta persona um, después... Um, este es otro papelito igual de la iglesia de otra persona para que oráramos por, por él y otros dulces que son del sushi y bueno pues esto es todo por, por el video de hoy espero que pues que al menos les haya parecido entretenido eh, he visto varios videos de qué cosas tengo en mi bolso, entonces pienso que, que para ustedes eh, pues sería entretenido ver qué cosas hay en el bolso de, pues de otra persona, en este caso mi bolsa. Y bueno, pues no, como les dije, no, no preparé mi bolsa para este video, o sea, simplemente así como tengo la bolsa ahorita, así es como cargo la bolsa para todos lados. Entonces, pues sí, sí necesito limpiarla bastante. Y bueno, pues este es todo por el video de hoy. Y nada, que tengan buen día. Bye.